Estrés, ansiedad, depresión, angustia, privación de sueño, falta de concentración, distracciones, estar en piloto automático. Si algo de esto te suena, quédate en este video porque quiero mostrarte cómo puedes comenzar a romper estos ciclos. Yo soy Olga Semoret y esto es Mujer Cronopio, bienvenido si es la primera vez que estás en este canal y si eres reincidente, gracias por volver. Si no te has suscrito, considera hacerlo, déjame un like en el video, también déjame tus comentarios con tus preguntas, con tus ideas, recuerda compartir también esta información para que la tribu vaya creciendo y hablando del crecimiento de la tribu, recuerda que ahora estamos en Patreon, te dejo el link en la descripción. Esta vez te invito a que te quedes hasta el final del video porque tengo un reto para ti. También te quiero dar un par de advertencias. La primera es que estar enfocado todo el tiempo tampoco es sano, así que tenemos que jugar un poco con el desenfoque. Si quieres saber cómo desenfocarte, quédate hasta cerca al final del video para que veas algunas técnicas que pueden balancear tu sistema de enfoque entre una concentración profunda y el descanso también de tu mente. La segunda advertencia es que en este canal no hay ningún método milagroso porque eso no existe, eso es como la dieta. Si la keto, si la paleo, todas van a funcionar, pero una es la que te va a funcionar a ti. Así que ve toda esta gama de cosas que te dejo aquí y elige cuál te sirve a ti. Elige, pero elige de manera consciente. Prueba, incorpora, ve qué tal, adapta y si te sirve, si no te sirve a lo siguiente una vez aclarado este asunto de que aquí no hay métodos maravillosos vamos al tema que nos ocupa en este video, que es el enfoque en el video anterior que te voy a dejar por... nunca sé dónde sale te digo cómo funciona el mecanismo con el cual nuestro cerebro, nuestra mente logra enfocarse en una tarea pero también te cuento que son las distracciones. Y es que el enfoque es nuestra manera de dirigir la atención a aquello que consideramos importante o aquello que deseamos atender en ese momento. Sin embargo, todo está lleno de distracciones. Pero tenemos fuerza de voluntad que es nuestra arma para volver a dirigir esa atención. Imagínate que estás conduciendo un automóvil, un auto, un carro y el volante es lo que te permite dirigir el carro. Esa es tu fuerza de voluntad. Sin embargo, imagina que está lloviendo, y una tormenta, incluso hay nieve, hay niños gritando en la parte de atrás, hay música muy alta, tu copiloto se durmió y está roncando, además la carretera tiene huecos y se le acaba de ir la luz. Ese es el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, lleno de información por todos lados que no sabemos cómo filtrar así tenemos que entrenar nuestro enfoque o sea tenemos que poner ese carro a funcionar perfectamente con su aceite con sus eh, llantas, cauchos este, de manera perfecta para que podamos enfocarnos en lo que queremos pero también tenemos que entrenar nuestra fuerza de voluntad que es nuestra capacidad para manejar ese vehículo y lograr evadir o lograr sortear todas las distracciones que tenemos en el camino. ¿Cómo funciona esto de entrenar nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra fuerza de voluntad? Tenemos que recordar cómo funciona este mecanismo de la distracción. Entonces, yo me concentro en algo de repente mi mente se va sin que yo me dé cuenta a otra cosa hay un punto en el que me doy cuenta de ¡uh! mi mente está divagando y en ese punto es en el que decido volver a enfocarme en una cosa o simplemente irme a lo siguiente una vez que identificamos ese punto en el que nuestro cerebro divaga entonces tenemos que usar la fuerza de voluntad para volver a una tarea ¿qué sucede aquí? Cuando esta tarea es algo que tendemos a procrastinar porque es algo que no está definido, es algo sobre todo que no tiene una recompensa inmediata, nuestro cerebro dice, ¿por qué yo me voy a encargar de esto en este momento si tengo muchísimas más cosas más interesantes que hacer? Así que lo voy posponiendo, lo voy posponiendo, lo voy posponiendo. Como cuando estamos estudiando por un examen, el examen viene... Dentro de dos meses, entonces ¿para qué tengo que estudiar ahorita? ¿Estudio el último día o la última semana? Cuando ya la consecuencia es más inminente. Entonces, en este momento es que nosotros tenemos que actuar y decirle a nuestra mente ¡Hey, Te tienes que concentrar en esto. ¿Cómo lo logramos? Pues, les digo que lo primero que pueden hacer es tratar de enfocarse y desenfocarse a voluntad Es decir, me concentro en esta luz, pero luego me concentro en esta luz Es decir, decidir el momento en el que tu mente divaga ¿Por qué? Porque esto le va a dar, digamos, una memoria muscular a tu mente Para que sepa cómo cambiar de una cosa a otra Pero no de manera automática, sino cuando tú lo decides lo segundo es tratar de resistir las tentaciones pensando en el objeto deseado, es decir, vamos a tratar de resistir esas tentaciones de hacer esto o aquello porque vamos a enfocarnos en la importancia que tiene ese objeto, es decir, es tratar de ver cuál es el propósito detrás de las cosas que hago si las cosas que hago tienen un propósito definido son algo que deseo porque tengo una razón de desearlo entonces nuestro vínculo con esa cosa y cuando digo vínculo es la atención que le prestamos a esa cosa va a ser una conexión más fuerte tercero, y esto es lo que más me gusta es concentrarse en las consecuencias de fallar o tener éxito en esa meta que nos estamos proponiendo, que está relacionada con el objeto de nuestra atención. ¿Cómo funciona esto? ¿Recuerdan lo que les decía del examen? Que nuestra mente, como el examen no es ahora, entonces dice, bueno, no, pero yo tengo tiempo para estudiar, estudio una semana antes. No. ¿Cómo hacemos para decir a nuestra mente, no, no hagas eso, yo necesito prepararme? Y es imaginándonos las consecuencias negativas, sí, las consecuencias negativas que tendría no pasar ese examen. Otra manera de ejercitar esta musculatura cerebral para mantener el enfoque es la empatía. La empatía no se basa simplemente en reconocer los sentimientos del otro o las emociones del otro, sino es un compartir esas emociones y esos sentimientos del otro. Entonces, cuando estamos haciendo esto, estamos haciendo por una parte un ejercicio introspectivo. ¿Por qué un ejercicio introspectivo? Porque nosotros estamos proyectándonos en el otro. Estamos viendo en el otro nuestros propios sentimientos, nuestras propias acciones, cómo somos. Es decir, la empatía funciona un poco como un espejo. Luego, si dirigimos nuestra atención al otro, estamos tomando una decisión consciente de salir de nuestro yo e ir a otra persona, enfocarnos en otra persona. Para lograr este enfoque tenemos que leer sus emociones, es decir, expresiones faciales, actitudes, tonos de voz. Es decir, tenemos que prestar realmente atención para ser Empáticos. Hagan un ejercicio de notar al otro. Sobre todo para los que somos inmigrantes, es muy divertido, o por lo menos ya lo encuentro bastante divertido, el notar la diferencia en las culturas, las diferencias en los tonos de voz. Si no son inmigrantes también, pero digamos que el choque es más, es más evidente. Les doy un ejercicio. Si están en una reunión en su trabajo, o en una reunión de trabajo, en una reunión incluso social, enfóquense en una persona. Traten, claro, no, no lo hagan de manera un poco creepy, que los vayan a, a, a denunciar por acoso, por favor. Y... Estas prácticas se basan en una meditación. Sin embargo, cuando escuchamos a veces la palabra meditación decimos, no me voy a poner a meditar todo el tiempo, da, da, da. no importa. Hay prácticas muy sencillas que podemos hacer que se basan en la respiración. Y les digo una súper simple. Cuando ustedes estén molestos, cuando ustedes estén que ya, ya ven como un toro, que quieren llevarse todo por delante. Dense cuenta de su respiración. Inmediatamente le van a bajar dos. Inmediatamente le van a bajar dos a la intensidad de lo que está pasando en ese momento. Reconozcan lo que está pasando en este momento. No Traten de taparlo Una de las cosas que me gusta mucho en Mindfulness Y por eso la estoy estudiando activamente Es que te permite reconocer eso que estás sintiendo Pero sin darle un juicio Entonces puedes de alguna manera dejarlo ir Les doy una pista, el reto que les tengo Que está al final, así que quédense Es sobre Mindfulness Con este... de entrenamiento vamos a lograr que nuestra fuerza de voluntad se haga más fuerte con esta nueva fortaleza nuestra atención va a depender de nuestras decisiones es decir vamos a dejar de vivir en piloto automático habilidad que tenemos de controlar nuestra atención o de al menos ser un poco más conscientes de nuestra atención podemos comenzar a romper todos estos ciclos de distracciones ciclos que nos generan estrés para lograr todo esto lo primero que tenemos que hacer es prestarle atención a nuestro panel de control que es sobre todo nuestro cuerpo porque nuestra mente tiende a engañarnos para protegernos de el medio ambiente. Ahora quiero darle algunas ideas macro, es decir, que van a servir de marco para acciones concretas que les van a servir para romper estos ciclos. La primera es una desintoxicación digital. Esto lo vamos a tener en el canal con el resumen del libro de Carl Newport, Digital Minimalism, es decir, un minimalismo digital. Lo segundo es reposar tu cerebro. Sí, la privación de sueño es nefasta, así que trata de dormir y dormir bien de 7 a 8 horas al día. Lo otro que tienes que hacer es reposar tu cerebro con entretenimiento, distracciones, es decir, relájate. Tercero, practica mindfulness. Todas estas técnicas de meditación, todas estas técnicas de cómo controlar nuestra atención y a dónde llevarla, son el gimnasio mental que necesitamos todo el tiempo para que nuestro enfoque sea nuestro. 4. Practica la empatía. Como te hablaba antes, la empatía nos sirve de ejercicio y además es parte de ser un buen ciudadano. 5. Conoce los procesos de tu cerebro, de tu mente, de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque así le vas a poder dar una mejor lectura a tu panel de control. Cuando sepas identificar las señales, vas a saber qué comportamientos se están activando y si los quieres cambiar... Lo puedes hacer. Importante, y me declaro culpable, tienes que tener una rutina de ejercicio. Sí, es una rutina de ejercicio. No es un día ir al gimnasio como hago yo y me vuelvo loca. No, es tener una rutina de ejercicio constante. Y por último, vigila tu alimentación. Culpable de nuevo, me dejo llevar por las delicias de la carne. Pero recuerda que hay alimentos que hacen que tu cerebro se ponga, digamos, pesado. Ya les hablé del mundo macro, ahora vamos a ir un poco más al detalle y aquí tienen pequeños consejos, tips para poder volver a estar enfocado. Uno, entiende el peligro del multitasking. El multitasking no existe, recuerda que en videos anteriores te dije que necesitas 20 minutos para que tu cerebro vaya de una actividad a otra. Cuidado con esto. Mucha gente me preguntó, oye, pero de verdad son 20 minutos, son, son como exagerado, eso es mucho. Sí, es mucho, pero recuerden que aquí estamos hablando de Deep Work, es decir, actividades, tareas, trabajo, que requiere tu concentración. No estamos hablando de que estoy haciendo una pasta y estoy viendo unas cosas en Instagram, no, no, no. Ese multitasking sí, porque es Shallow Work, es un trabajo, es una tarea superficial que podemos cambiar rápidamente la atención, pero cuando estamos hablando de la concentración en algo sí señoras, nos toma de 18 a 23 minutos unos dicen 18, unos dicen 20, unos dicen 23 con 15 segundos lo segundo es permitir que tus emociones fluyan no las ignores pero tampoco deja, dejes que tomen el control de ti tienes que reconocerlas, verlas, darles su lugar y dejarlas ir Tercero, recupera tu atención, ¿cómo? con la respiración, cuando tú notes que tu atención está en la ardilla que está pasando o un pájaro que está por allí, respira. Cuarto, confía en tus valores, esta es como más esotérica, pero lo que quiere decir es que confíes en lo que es importante para ti, deja que tus valores, deja que tus ideales, deja que tu propósito siempre emerja, cuando te encuentres con estas ganas de que no quieres arrancar, de que tienes la inactividad, pero flor de piel, ya no puedes más, tienes un bajón emocional. Entonces trata de visualizar tu objetivo, trata de ver tu propósito, trata de ver por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué eso merece tu atención. Quinto, pon límites. Tienes que poner límites a tu tiempo, pon límites a las redes sociales, pon límites a cuando chequeas el correo, pero pon límites. Está es bastante... <risa> Esta, esta es un poco antipática pero escoge con quién interactúas ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienden a distraerte Que tienden a meterte en su mundo Ya sea de problemas, ya sea de distracciones, etcétera, etcétera Y en realidad te están desviando de tu objetivo Esto no quiere decir que vas a dejar de salir con el amigo ese que quieres Que no lo vas a ayudar en una crisis emocional No, lo que quiere decir es que seas consciente de tu tiempo y con límites. Apoya a tu equipo de trabajo, apoya a la gente que tienes cerca y pide apoyo de la gente que tienes cerca y de tus compañeros de trabajo. Es algo recíproco. Si tú no dices que necesitas ese apoyo, si tú no te pones de acuerdo con las personas con las que estás trabajando, es imposible que ellos sepan cuáles son tus necesidades. Así que comunícalo, háblalo las personas son más receptivas de lo que a veces imaginamos obviamente esto no sucede en todos los casos pero yo creo que tenemos que darle una oportunidad también al otro para que nos escuche y reaccione de la manera que va a reaccionar y dejarnos de hacer tantas presunciones o asunciones o prejuicios y por último cuida tu cuerpo no te prives de sueño, come bien y haz ejercicio, me declaro culpable otra vez porque es algo en lo que tengo que trabajar muy, muy duro y no lo he logrado y lo quiero hacer y lo deseo hacer, pero no lo logro si alguien tiene un consejo por favor déjenme en los comentarios ahora tenemos que dar un paso atrás porque como les dije al principio del video, cuando nuestro cerebro está totalmente enfocado, todo el tiempo, nuestro sistema se desbalancea. Y es que nuestra mente, nuestro cerebro, necesita también estar desenfocado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro cerebro está desenfocado, entra en una modalidad que se llama por defecto, que por sus siglas en inglés es DMN, que es Default Mode Network. Esto lo que hace es que nuestro cerebro juegue con nuestras memorias del pasado, se proyecte al futuro, vea el presente, es decir, reacomode de alguna manera la información creando nuevas conexiones y por eso es que este modo, digamos, que aumenta la creatividad, te hace que tomes mejores decisiones porque digamos que tienes la información de otra manera distribuida en tu cerebro. ¿Cómo logramos esto? Lo primero es soñar despiertos de una manera constructiva positiva. Creo que lo traduje bien, pero es como Positive Constructive Day Trimming en inglés. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a activar estas ensoñaciones que tenemos despiertos, como haciendo actividades manuales, haciendo actividades repetitivas que puedan permitir que relajemos la mente. ¿Cómo que? Tejer trabajar en la jardinería e incluso leer ficción. Vamos a dejar que nuestra mente divague pero no vamos a dejar que divague a un lugar de angustia, de culpa en el que nos sintamos presionados por el futuro vamos a tratar de activamente llevarlo a un lugar positivo estamos corriendo por una pradera, estamos volando como Superman es decir, elijan lo que más les guste, estamos en una playa imagínense el sonido de las olas que van rompiendo contra la orilla es decir, algo que a ustedes les produzca placer y dejen que su mente entre en esta modalidad donde va a empezar a reacomodar la información la segunda es tomen una siesta si es posible 10 minutos te da un poquito más de claridad pero lo ideal es 90 minutos para tener un refrescamiento cerebral completo lo tercero y es que a mí me encanta es <ríe> lo tercero es pretender ser otra persona es decir, tenemos, imagínense, un problema en la oficina que es súper técnico, entonces nos vamos a imaginar que somos un poeta del Renacimiento o un poeta en la Inglaterra de Shakespeare y vamos a tratar de ver el mundo a través de esos ojos, de ese personaje que estamos inventando, ¿para qué? Para que nuestro cerebro se vea forzado a buscar otras conexiones, a buscar otro sentido en la data, en la información que tenemos en nuestro cerebro. Imagínense ustedes que están en un juego de rol, que son un mago, pueden imaginarse lo que quieran, no tiene que ser real, puede ser del mundo de la fantasía, así que sean lo más creativos posible. Y llegamos al final de este video, así que como lo prometido es de deuda, vamos a explicar el reto mindfulness. Ahora bien, no quiero fastidiarte si no estás interesado, así que busca por aquí el video con el reto de 14 días de Mindfulness en el que vamos a estar ayudándonos, apoyándonos en un grupo para incorporar estas súper sencillas prácticas a nuestros días, sobre todo enfocado en nuestra vida laboral. ¿Cómo podemos traer esas prácticas sencillas de Mindfulness para que nuestro día en el trabajo pase de manera más. Gracias por llegar al final de este video, yo soy Olga Semoret. esto fue Mujer Cronopio. ¿Te gustó este video? Suscríbete, dame un like, déjame tus comentarios, pero sobre todo comparte en tus redes sociales para que más personas puedan ver esta información y te aseguro que al menos hay una persona en tu red social a la que esto le va a servir.